Hola floribet, en esta ocasión te mostraré tres ideas para que decores en esta Navidad con la temática de Harry Potter. Para la primera idea necesitamos DVDs que estén separados, como les había mostrado en un video anterior. Aquí arriba les dejaré el link para que lo puedan ver. Yo tomé imágenes de internet y las acomodé al tamaño del DVD. Aquí abajo dejaré el link para que puedan descargarlas utilizaré papel carbón para calcar las imágenes como les muestro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 Luego empecé a calcar de esta forma los que son transparentes con la ayuda de un pilot. con pintura acrílica los pinté. Podemos crear la cantidad y los diseños que queramos. Ten siempre presente que lo que puedes imaginar, lo puedes crear. Para la segunda idea necesitamos un cartón que tengamos a mano y unas esferas de navidad pequeñas. Dibujé una ala como les muestro. y doblé el cartón para que salieran dos luego las corté Y pinté con pinturas acrílicas dorada. Y las pegamos con silicón siempre teniendo cuidado de no quemarnos.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 Así nos queda esta idea. Para la tercera idea vamos a necesitar esferas grandes y las plantillas como guía para dibujar o si gustan las pueden calcar. Me encantaría dieras dedito arriba y compartieras el video. Luego las pintamos como les muestro. Así se ven las esferas grandes. Así nos quedan las tres ideas. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.